Al cumplirse hoy 23 de agosto un año del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero se realizó una eucaristía en la Capilla San Joaquín de la Comunidad Santa Ana con la presencia de familiares, compañeros de estudios y amigos de la familia Peguero Polanco Una fecha con mucho dolor, muchos recuerdos, nada fácil Por más feliz que uno se tire una foto, por más feliz que uno quiera aparentar ese dolor sigue clavado ahí y es como yo digo en la canción que leí, el que hace lo que hace se le olvida, pero es que uno nunca cura esas heridas, esas heridas siempre van a estar ahí. Adalgisa Polanco, madre de Emily, con evidente nostalgia, manifestó ante los medios. Un año desde día a día, no hay un día que yo no haya llorado a mi hija. Y un 23 de agosto va a ser...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 a los abogados que han hecho un muy buen trabajo, eh, seguir confiando en la justicia, darle gracias al pueblo dominicano y, y a los que están en el exterior también porque todos nos han apoyado y todo el mundo sabemos que, que lo que queremos para Emily es justicia. En el marco de la Eucaristía diversas manifestaciones se hicieron presentes como muestra de apoyo a este hecho que ha consternado al país y también al mundo. Será el próximo 29 de agosto, cuando inicie el juicio de fondo contra Marlon Martínez y Marlon Martínez, ambos acusados del asesinato de Emil Peguero. El dolor permanece intacto en la familia Peguero Polanco. El clamor popular y a nivel nacional e internacional a una sola voz continúa exigiendo justicia. Para NTN, reportó Joaquín Paulino.